Roberto Emilio Godofredo Arlt nació en Buenos Aires en abril de 1900. Conocido como Roberto Arlt, fue un novelista, cuentista, dramaturgo periodista e inventor argentino, considerado uno de los escritores argentinos más importantes del siglo XX, en especial por El Juguete Rabioso, Los Siete Locos, las lanzallamas, el amor brujo, en el ámbito novelisto, junto con importantes estelas en el teatro, con obras como 300 millones. Hoy leemos un cuento de trama policíaca, La cadena del ancla. Espero que te guste. Y ya damos comienzo. La cadena del ancla. Un cuento de Roberto Arlt. Cuando a fines del año 1935 visité Marruecos, el tema general de las conversaciones giraba en torno a las actividades de los espías de las potencias extranjeras. Tánger se había convertido en una especie de cuartel general de los diversos servicios secretos. En Algeciras comenzaba ya esa atmósfera de turbia vigilancia y contravigilancia que se extiende por toda África costera al Mediterráneo. Entre las verídicas historias y aventuras de espías que me fueron narradas, esta que se titula «La cadena del ancla» es la que conceptuó la más terrible. Estaba una noche sentado en la mesa de un café de ese patio de calle que se llama el Zoco Chico de Tánger, en compañía de un hombre uniformado con el modestísimo traje azul de agente de hotel. Este hombrecillo, de ojos repletos de malicia, miraba pasar los burros de los indígenas entre las mesas al tiempo que me decía caritativamente, «En África no hablé nunca de política». Desconfíe siempre y de todo el mundo. Por seguir su consejo, empecé a desconfiar de él. Hacía el servicio de corredor del hotel entre dos importantes establecimientos de Algeciras y Tánger. Es decir, un pie en España y otro en África. Su verdadero oficio era de policía. Lo que ignoró es qué policía servía si a la inglesa, a la francesa, a la española o a la italiana. Él era muy amigo de otro hombre que atendía el surtidor de Nafta, estratégicamente ubicado a la salida del camino que conduce de Tánger a Tetuán. El hombre del surtidor de Nafta era un ciudadano de cara sonrosada, ojos celestes y sonrisa estúpida, que hablaba en francés, inglés y árabe. De este ciudadano modesto, que con el conocimiento de tres idiomas se consagraba al cuidado de un surtidor de nafta, me dijo un día, Sergia Leuvkovich. Fíjese usted, ese hombre, en el sitio que trabaja, controla la filiación de todo el pasaje que va de a Melilla a Ceuta o Tetuán. El hombre del surtidor de nafta pertenecía a la inteligencia de servicio secreto. Estaba, como comencé narrando, una noche bajo los focos voltaicos del zoco chico con el corredor de hoteles, que no se quitaban jamás uniforme azul y gorra de inmensa visera de hule, cuando acertó a pasar, guiado por un lazarillo, un europeo gigantesco, andrajoso, ciego, tan melenudo como un indígena del Borch, la barba en collar y los pies calzados con unas pantuflas de piel de cabra. Extendió la mano y todos dejaron caer en su platillo algunas monedas. Cuando el mendigo se hubo alejado, el corredor de hoteles me dijo. —¿Ha visto bien a ese hombre, no? —Sí, demasiado. —¿Y qué cree usted que es él? —Hombre, no lo sé. —Pues ese ciego es un oficial de Marina. —Oficial de Marina y mendigando. ¿Le interesaría conocer esa historia? —Sí. El corredor de hoteles se respaldó en la silla, le pidió un té verde al camarero y comenzó su relato. Para Leonesa, acusada del asesinato de un oficial de Marina británico, hubiera sido preferible que jamás una coincidencia la librara de la horca que le esperaba en Inglaterra. Ella había matado para salvarse. Posiblemente lo que le interesaba a la policía británica no era castigar a la asesina de un súbdito de su majestad. Pero el servicio de inteligencia también necesitaba interrogarla. En cierto modo, el responsable de todo lo que ocurrió fue el fotógrafo judío Ismael Abraham, agente confidencial del caudillo musulmán nacionalista Yama Mohamed nieto del gran Daisuli. La cosa ocurrió así. Ismael Abrán entró en la oficina de la policía marítima del puerto de Ceuta. Tenía que visitar su pasaporte, pues esa noche se embarcaba para Málaga, donde diligenciaría diversos asuntos. Ismael entró al despacho de policía e hizo estos gestos. Echó la mano al bolsillo interior de su saco y extrajo una libreta negra. Dentro de la libreta negra estaba su pasaporte. Dejó la libreta negra sobre la mesa y le entregó el pasaporte al oficial. Este conocía al fotógrafo y conversaron de algunas bajatelas. El oficial selló el pasaporte de Abraham y el fotógrafo se echó al bolsillo el pasaporte y la libreta. Luego salió. Echando a caminar por los muelles en dirección hacia la compañía de navegación. Sin embargo, a mitad del tránsito tuvo una sensación extraña. Su bolsillo estaba excesivamente abultado. Posiblemente había puesto la libreta entre los forros y no en el bolsillo. Y estaba por caerse. Llevó una mano al bolsillo y experimentó una sorpresa extraordinaria. En su bolsillo había dos libretas en vez de una, la suya y otra, otra de canto rojizo. Inadvertidamente se había llevado una libreta que estaba sobre la mesa de la oficina marítima. Abrió la libreta y encontró varios telegramas. Uno decía Vigiles escrupulosamente al ciudadano Italo Lombesi. Usa armas». Otro decía, deténgase a Leonesa Soledzy, acusada de asesinato de un oficial de la Marina Británica. Lleva en su poder una máquina para cifrar telegramas en clave. Lo de la máquina para cifrar telegramas en clave fue una sorpresa para el agente de Yama mes, pues ignoraba la existencia de tales aparatos. Luego otro telegrama. Leonesa Bolesvi se encuentra en Tánger o Tetuán, pero se sabe que tiene que pasar a Ceuta. Vigílese la casa de Antón López y la de Efraín el Negro, en la cuestecilla del monte. Cuando el fotógrafo Abraham terminó de leer estos telegramas, se había olvidado en absoluto de lo que conversara con el oficial del puesto. Bendijo a Jehová. La casualidad, la más extraordinaria de las casualidades, le había puesto en coyuntura del servicio a Yama Mohamed. El informe le valdría una buena bolsa de duros a Sanis, porque Leonesa estaba refugiada en la casa del nieto de Raisuli. Lo que posiblemente ignoraba la embajada inglesa era que Leonesa pensaba dirigirse a El Cairo. era necesario ponerse en comunicación con Yama Mohamed, pero él no podía utilizar el telégrafo. El teléfono de su casa también debía estar bajo el control de la policía. El único recurso era escribir, pero recientemente, por un empleado indígena, había sabido que el correo central había puesto de policía donde se abrían las cartas de todos aquellos individuos conceptuados como sospechosos de espionaje o actividades políticas. Las cartas eran fotografiadas y luego se remitían al destinatario. Cuando el fotógrafo llegó al puesto de donde salían los autobuses de Ceuta para Tánger, hacía cinco minutos que había partido el último coche. Cabiló un instante, pero luego se resolvió y contrató un automóvil para volver a Tánger. A la una de la mañana Abraham entraba al jardín de palmeras de Yamá Mohamed. El nieto de Raizuli escuchó el relato del fotógrafo y su mano izquierda involuntariamente comenzó a sobar su barba renegrida. -re el detalle de la máquina para cifrar telegramas en clave indicaba sobradamente que alguien que conocía muy de cerca a Leonesa la había delatado. Llama examinó el rostro del fotógrafo y le dijo. —¡Espérame! Luego cruzó el jardín de palmeras con paso, tardo. Estaba pensando. Llama abandonó las pantuflas a la entrada de su dormitorio y entró descalzo. Tendida en unos cojines, fumando y leyendo el Marlin Post, estaba leonesa. Yamá se sentó a su lado sobre una estera y le dijo «Te han delatado, Lee», y le alcanzó los telegramas. Leonesa se cruzó de piernas al modo oriental. Vista al soslayo de la lámpara ofrecía el perfil de un ave de rapiña con la cabeza recubierta de un ondulado casco de cabello rojo. Luego murmuró «Es curioso». El único que sabía que yo llevaba una máquina de cifrar telegramas era el subsecretario de Relaciones Exteriores. Él y el ministro. —Pues uno de los dos te ha delatado. —Debe ser el subsecretario. —Podría ser el ministro. —Es el subsecretario, pero escúchame, llama. —Tengo que pasar a El Cairo. —Irás a meterte en la misma boca del lobo. —¿Conoces a alguien que pueda llevarme? —Por tierra es imposible. Te será fácil escapar a la policía inglesa, pero mejor irás por mar. —Si los ingleses me pillan, me ahorcan. Llama se restregó la barba y dijo —Nunca debe matarse sino en caso de extrema necesidad. Se refería al oficial asesinado por Leonesa. Precisamente ese fue un caso de extrema necesidad. Llama encendió un cigarrillo y con expresión soñolienta contempló las volutas. El único que podría servirle era René Vasenois. René Vasenois era primer oficial de la nuit, un paquete de diez mil toneladas que hacía el servicio de cabotaje entre Tánger y el Cairo. René, no lo conocía al nieto de Rasuli, pero el caudillo árabe conocía las actividades del primer oficial. Este contrabandeaba a Hashí y se dedicaba a la trata de blancas como agente de Giacomo Negro en toda la costa mediterránea. El capitán del buque no sospechaba estas actividades extrañas de su primer oficial. El contrabando de Hashí, o mujeres, se efectuaba de esta manera. A medianoche, por el agujero de la cadena del ancla izquierda, se desprendía una escalerilla de cuerda y un hombre trepaba por la escalerilla, y en el alcobén por donde salía la cadena del ancla arrojaba los paquetes de hachís. Las mujeres entraban por la borda y, semejantes a un torpedo, eran introducidas en el tubo por donde pasaba la cadena del ancla. El refugio era seguro. El capitán de la nuit, en el periodo de diez años que contaba la nave, no había utilizado ni una sola vez el ancla izquierda de la nave. Esta se había convertido en una superflua decoración del buque. Precisamente la nuit, hacía dos días que había anclado en Tánger. Llama examinó a la espía y le dijo, «¿Te atreverías a viajar embutida en un tubo de acero?». «¿Un tubo de acero?». El nieto de Raizuri le explicó de lo que se trataba. Leonesa atentísima escuchaba. «¿Es seguro?». «Todos los viajes el oficial lleva y trae. Unas veces es hachís y otras mujeres». «Perfectamente». «¡Háblalo a ese hombre!» Y esta es la razón por la cual al día siguiente René Basunoa acudió a la tienda del fotógrafo judío, se hizo fotografiar ostentosamente y luego escuchó una historia sobre leonesa de la cual no creyó una palabra. Pero el fotógrafo le entregó un paquete con cinco mil francos y dijo «¡Llama a Mohamed, el nieto de Reisuli te recomienda esa mujer!» Drenéva Basunloa comprendió que el destino de todos sus futuros negocios estaba en las manos de aquel hombre y entonces gravemente respondió. —Dile a tu señor Mohamed que toda la policía de Inglaterra no sería capaz de impedir que esa mujer entre en el Cairo. El fotógrafo continuó. —Vendrás esta tarde a buscar las fotografías y entonces te diré lo que hay que hacer. La noche de ese mismo día faltaba poco para amanecer. Un bote se deslizó junto a la nuit. Una escalerilla de cuerda se desprendió de un costado oscuro de la popa y Leonesa, envuelta en un impermeable con capuchón, subió al buque. El primer oficial en persona la esperaba. Bajaron unas escalerillas, se deslizaron a lo largo de recalentados corredores de chapa de hierro y después de atravesar una galería de la Sentina, llegaron al tubo de la cadena del ancla. «Será sumamente molesto», dijo el oficial. «Pero es el único lugar del buque que jamás revisará la policía». Leonesa le escuchaba, pensativa. «A medianoche le traeré siempre los alimentos. entre al tubo. No de cabeza, sino por los pies. ¿Quiere que le deje así para olvidarse del tiempo? No. Entre mañana, zarparemos a primera hora. La nuit debía salir de Tángel a las siete de la mañana, pero a las cinco inopinadamente se presentó la policía francesa. Le acompañaban dos oficiales de policía inglesa y un empleado de la embajada. El buque fue revisado escrupulosamente, pero a nadie se le ocurrió mirar en el tubo del ancla. Cuando Llama Mohamed escuchó el informe de la revisión del buque, sonrió satisfecho. Leonesa se había salvado. Sería extraordinariamente útil a la causa del nacionalismo árabe. En el Cairo podría reorganizar el servicio de espionaje del movimiento que había sido quebrado por numerosas detenciones. Leonesa entraba y salía de su redondo escondite negro como un topo de las galerías subterráneas. Durante el día le estaba absolutamente prohibido salir del tubo de acero. Por la noche se deslizaba fuera de él. El cuerpo marcado por los eslabones de la cadena del ancla, los huesos doloridos. Más de una vez había estado tentada a pedirle allí al oficial, pero pensaba que una noche René Basunuer se presentaría diciéndole «Hemos llegado, salga». Y entonces ella respiraría el aire puro de la noche, abandonaría para siempre esa sepultura de acero en cuyas tinieblas redondeadas reposaba como un cadáver. Cuando estaba tendida en el interior del tubo de la cadena del ancla no podía revolverse casi. Estaba separada de los eslabones por una pequeña franja de lona. Dormía o meditaba extendiendo sus planes en el futuro, dentro de todas las probabilidades que le ofrecía su existencia de espía. René Vassenois se había insinuado una vez para hacerle más agradable el viaje durante la noche, pero Leonesa escuchó sus palabras amables con indiferencia. El hombre le resultaba desagradable. René Bajunois no se atrevió a insistir. Tras ella estaba tiesa y amenazadora la figura de Yama Mohamed, el nieto de Raisouli. Leonesa le pidió cigarrillos, whisky y él se los trajo. A partir del cuarto día de viaje, Leonesa comenzó a embriagarse sistemáticamente. Sólo así era posible vivir dentro del tubo de acero cuya glacial vibración se comunicaba a todo su cuerpo como el resuello de un monstruo que estuviera dirigiéndola en su estómago de tinieblas. A veces se detenían en puertos donde el buque permanecía inmóvil un día o dos Partían. Cuando anclaron en Malta, un cuerpo de policía revisó nuevamente la nave. Esta vez eran ingleses. Ella les oía hablar desde lejos, entre los bultos de la estiva. Después se fueron. Sobrevino el silencio. Y por la noche partieron. René senoa estaba satisfecho. La nueva relación con Yama Mohamed abría amplias perspectivas para su tráfico ilegal. El capitán de la Nuit era un imbécil. No se enteraría jamás de sus actividades. Yama Mohamed podía suministrarle un trabajo abundante, los intereses secretos que corría de El Cairo a Tánger bajo la forma de informes, paquetes extraños, armas contrabandeadas y personal en constante fuga. Aparición y desaparición le aseguraban con su intervención cómplice un destino magnífico y sorprendente. Transcurrían los días únicamente cuando entraron en Port Said. El capitán de la nuit, Pointeville, reparó que la mar estaba excesivamente picada. bas noir también observó que los buques junto al murallón de la ciudad se meneaban constantemente. Pinteville desde el puente de mando, miró a su oficial y exclamó: ¡Que bajen las dos anclas! René dejó de vigilar la maniobra para volverse espantado. ¡Las dos anclas! Siempre trabajamos con una, capitán. ¡Esto está muy picado! René sintió que un sudor frío le bañaba el cuerpo con su viscosidad repugnante. —¿Las dos anclas? —No era posible. —¿Y la mujer que iba en el tubo de acero? —La aventura se transformaba en una tragedia. —Dijo. —Hace como diez años que no funciona ese ancla, capitán. Pionteville no la escuchaba, mirando el mediodía de Portside y sus confines de espuma agitada. En tanto el primer oficial se decía que descubrir a la fugitiva era perder su carrera, someterse a un proceso por soborno. Callarse era condenar a la muerte a la mujer, pero su carrera. -¿Y esas anclas? -gritó Pionceville. Ya no había tiempo de avisar a la mujer. El capitán de la nuez, sin esperar a que su oficial diera la orden, gritó por el portavoz. -¡Las dos! —¡Anclas! Y entonces René le hizo una señal a los hombres de los cabresantes de vapor. Rechinaron las palancas. Una columna de humo se escapó de los cilindros oxidados. Comenzó a girar un tambor y de pronto un grito agudísimo cruzó los aires sobre la superficie del mar. Todos se miraron al rostro sin poder especificar de dónde partía aquel grito. Luego estalló otro más agudo y cargado de horror. Las cadenas rechinaban en los escobenes y ya no volvió a escucharse nada. Las anclas entraron en el agua agitada. De pronto un pescador que rondaba la nave con su botecillo exclamó, Una pierna sale por el escobén. Todos los desocupados del puerto se precipitaron al mar. De ojo de acero por donde se había deslizado la cadena colgaba una pierna de mujer. Y los de sangre se coagulaban en el acero del casco. Después de dos años de este suceso, René Massonnois no podía aún encontrar trabajo en ninguna compañía marítima. Un día en París se encontró con el fotógrafo Abraham, el mismo fotógrafo de Tánger. El fotógrafo no le preguntó ni una palabra por el destino de aquella desconocida que embarcara una noche en el puerto de Tánger. René pensó, se han olvidado. La muerte de Leonesa se borraba de su mente. Otro día volvió a encontrarse con un arquitecto italiano de Tánger. Le ofrecieron trabajo en las construcciones de cemento armado de la colonia italiana. Aceptó. Pasaban dos meses. El drama había tenido menos repercusión de la que él supusiera. Una vez preguntó por llama Mohamed y le dijeron que estaba lejos. La tragedia de Port Said era un mal negocio, pero él se levantaría nuevamente. Una noche, dirigiéndose a Ceuta, a poco de salir del borch, su automóvil tropezó con un hombre tendido en la carretera. Se detuvo. Abrió la portezuela. Cuando puso el segundo pie en el suelo, un palo cayó sobre su cabeza. Cuando despertó estaba amarrado de pies y manos dos hombres cubiertos por el capuchón de la chilaba con gruesas barbas hasta los pómulos. Le miraban en silencio. Un tercero avivaba el fuego en un hornillo donde enrojecía lentamente una barra de hierro. Cuando la varilla alcanzó, el rojo blanco. Los dos hombres se precipitaron sobre él. Con sus robustos dedos le abrieron los párpados mientras el tercero aproximaba la punta de la barra de hierro al rojo blanco. Primero un ojo, después a otro. Se desmayó. Algunas horas después le encontraron unos turistas. Le desataron, pero René Marcenois no pudo verles. Estaba ciego. Fin